Hola, <risa> buenas tardes. Esto va a ser un experimento, tiene mucho que ver también con la, con la sesión de hoy, porque cuando más vayamos hablando, más olerá ella y, y más vuestros estímulos perceptivos irán cambiando y transformando. su. Pero eso es muy bueno porque quiere decir que al final de, de esta sesión hay, hay premio, hay una recompensa. Al final de esta sesión y de los, y de los dos días. Uh, yo soy José Luis de Vicente y me ha tocado el honor de conducir e intentar provocar un poco en esta sesión que gira alrededor de esta idea de laboratorios de la ciudadanía. Si pensamos cuál es una de las mayores oportunidades que la cultura ofrece hoy como un espacio, eh, y yo creo personalmente una de las más importantes, es ser un espacio idóneo para imaginar otras formas posibles de vida, reivindicarla como un marco de experimentación con la imaginación social. Y si creo que hace falta reivindicar esta función de, de la cultura hoy es porque necesitamos imaginar ...esas otras formas posibles de vida. Y es imprescindible imaginarlas porque vivimos en una encrucijada de crisis sistémicas. Es, ser, es muy importante ser consciente que en 2016 vivimos en un punto histórico en el que toda una serie de sistemas... ...de maneras de hacer las cosas, de eh, capas que constituyen nuestra experiencia de la vida cotidiana... ...se están derrumbando y están transicionando hacia otro estado. Eh, probablemente no hace falta que os las enumere todas, pero lo voy a hacer de toda manera... Uh, vivimos en la onda expansiva de una crisis económica que, igual que los terremotos, amenaza con tener más réplicas en los próximos meses, de una crisis de desigualdad, de una crisis de los sistemas de representación democrática, pero también de crisis de recursos y de acceso a los recursos desde el agua hasta la alimentación, hasta la energía… Y la más importante de todas, y siempre me gusta decirlo porque, desgraciadamente, creo que hablamos muy poco de ellos, en una crisis climática. Una crisis, además, cuyas soluciones son sencillamente incompatibles con nuestra forma de vida actual. Ha explicado, y me gusta mucho esta cita para intentar capturar este sentido contemporáneo de crisis, en palabras del, del académico y del escritor uh, inglés y australiano Mackenzie Wark: las buenas noticias son que esta civilización se ha acabado y todos lo sabemos. Y las buenas noticias son que podemos empezar a construir una nueva entre las ruinas con las piezas de la antigua. Para intentar capturar un poco el sentido de urgencia y el sentido de, de desafío y de tamaño de esta crisis, es importante recordar que en diciembre nosotros y todos los países del mundo firmamos un papel que dice que dentro de 14 años tendremos que estar emitiendo a la atmósfera un 40% menos de CO2 en 14 años. Imaginar recortar de vuestras vidas personales un 40% de vuestros hábitos que se sustentan en ese modo de vida, e intentar imaginar cómo puede ser esa vida y no imaginarla solo en términos de menos de lo que quitarías sino en términos de más, de lo que haríais en vez de todo eso. Esto para mí es un ejemplo de por qué necesitamos escenarios uh, en el que podamos ejercer estos experimentos de, de imaginación social. Uh, hace unas semanas, en medio de otra crisis, mucha más cercana, una crisis política muy concreta, en la que estamos imbricados, en un día como hoy muy claramente, el actual presidente del Gobierno de España afirmaba, refiriéndose a las complejas circunstancias políticas en las que estábamos, que este no es un momento para experimentos. Y algunos pensamos justamente lo contrario, que este es el momento de experimentos y de que estos experimentos necesitan de nuevos marcos y de nuevos contextos. Los laboratorios de ciudadanía, como espacios, como instituciones, como recursos o sencillamente como memes, como ideas alrededor de la que unirnos y trabajar, eh, modelos institucionales que lo sustenten, iniciativas ciudadanas que le den sentido, son para mí una parte esencial de lo que son las prácticas culturales hoy, de lo que pueden ser. Y a la vez, y esto para mí es casi igual de importante, no es posible imaginar estos escenarios de formas de vida alternativas y las prácticas culturales. Creo que no somos suficientemente conscientes desde nuestra comunidad y desde que formamos parte en estas comunidades de práctica de que sin una política de, que una política de innovación tecnológica, una política de innovación social, no es posible sin incluir a las comunidades de la cultura como una parte muy importante de su ecosistema. Ah, he conseguido hablar casi cuatro minutos sin mencionar la maldita palabra, innovación, probablemente he batido mi récord personal y casi siempre que se pregunta a uno o se nos pregunta o que, social, o que hablamos en cualquier espacio social de cómo vamos a salir del lío este en el que nos hemos metido, de esta concatenación de crisis, la respuesta es que la innovación nos salvará, ¿no? ya sea… ...para mejorar la relación entre las administraciones y la ciudadanía... ...para reducir los atascos en nuestras ciudades... ...o para conseguir que comamos todo de manera más sostenible... ...la respuesta es la innovación, siempre. Sin embargo, no hay una innovación... ...no hay un modelo de innovación... ...no hay una ideología de innovación... ...la relación entre innovación tecnológica... ...emprendeduría empresarial... ...y el bien común y colectivo es complicada... ...está llena de conflictos... ...está llena de, de batallas... ...y está llena de ganadores y perdedores... ...por eso... Por encima de una idea homogénea de innovación, hoy en día las comunidades eh, que trabajan en el espacio de la cultura como espacio de experimentación están planteando que otras formas de innovación son posibles. Y en esas formas de innovación eh, que pueden acudir y pueden generar respuestas a muchos de estos retos, eh, los ciudadanos juegan un papel esencial. Ah, ayer no dejamos de hablar de modelos eh, culturales que sitúan a la participación en el centro y que ponen a la ciudadanía en el centro. Los laboratorios de ciudadanía pensamos que son algunos de los primeros espacios que están forjando modelos institucionales en que los experimentos sitúan a los ciudadanos en el centro. No solamente proporcionan respuestas que los ciudadanos en ningún momento han tenido la posibilidad de formular a través de sus preguntas. Y ahí los ciudadanos no solo no están solos, están con los creadores, con los científicos, con los activistas sociales, con los gestores, con los políticos, con todos los espacios de producción especializada de conocimiento y unidos en espacios por encima de sectores y por encima de disciplinas. De alguna manera, los espacios de laboratorios para la ciudadanía nos dan la oportunidad de hacer eso que tanto hemos reclamado y que tanto nosotros mismos nos decimos que es que pensemos más allá de las disciplinas, más allá de los sectores, más allá de los compartimientos estancos de los distintos espacios de conocimiento. Para hablar de todo esto durante los próximos 75 minutos o así, o 80, eh, dependerá de cuánto tarde la paella, creo que nos van a avisar y cuando esté lista es cuando dejaremos de hablar. No, es broma, durante 75 minutos. Ah, tenemos a cuatro personas, a mí… Izquierda a un lado para otro está, tenemos a Etel Barragona. Etel es editora, crítica y comisaria. Es una de las cofundadoras junto a César Reyes de DPR Barcelona. Una editorial que es más que una editorial, yo creo que es un think tank, y un espacio de pensamiento sobre la ciudad como territorio hoy, desde el espacio de los discursos, no solo de la arquitectura y del urbanismo, sino de la relación entre ciudades y comunidades de práctica. Ella ha participado en iniciativas internacionales eh, muy importantes, desde bienales a exposiciones que han tenido mucho impacto. Ha trabajado... Eh, con eh, publicaciones internacionales como la revista Valium y es creo que uno de nuestros, uh, dentro de nuestra comunidad uno de los miembros más destacados en, en escanear, en sondear y de alguna manera en recorrer estos modelos alternativos de prácticas eh, urbanas y de la relación entre ciudadanos y comunidades. Junto allá está Marcos García, Marcos es director de Mediala Prado, eh, un espacio de referencia en el Estado español. De alguna manera un espacio que se ha convertido en uno de los modelos o de las plantillas de laboratorios de ciudadanía en la que se miran muchísimos proyectos eh, en todo el mundo. Eh, Mediala Prado este año ha hecho ha recibido un importante premio eh, internacional, el premio de la European uh, Foundation y... y para muchos en esta comunidad ha sido no solamente un espacio de práctica y de convivencia, sino una prueba viva de que se podían hacer cosas que no se habían hecho de otra manera. Junto a esta David eh, Vilaviñas, David es jurista y doctor en Sociología. Eh, entre 2014 y 2015 estuvo vinculado a otro proyecto internacional de referencia que exploraba eh, la posibilidad de articular políticas a un nivel incluso por encima de, lo, eh, de la ciudad, directamente en el tejido de la legislación estatal. Él estuvo a cargo, fue uno de los investigadores a cargo del proyecto Flux Society en Ecuador. Flux Society es un proyecto que se ha citado eh, repetidamente en los estudios del bien común y en el ámbito de estudios del común como un ejemplo de una articulación jurídica que facilite la generación de conocimiento eh, libre y abierto. Y finalmente, Efraín Foglia, diseñador, investigador y docente, es uno de los fundadores de WIFINET, una infraestructura ciudadana que proporciona conectividad y que es uno de los ejemplos de innovación social surgidos en el terreno de Cataluña más importantes y de referencia a nivel internacional. WIFINET es un ejemplo de que ciudadanos pueden ser diseñadores, cogestores y, hasta cierto punto, creadores también de un elemento tan fundamental como una infraestructura de comunicaciones. Eh, con los cuatro esperamos tener una conversación y con todos vosotros. Uh, muy viva, como eh, este evento, eh, y va a abrir el fuego eh, ETEL situando un poco parámetros, situando coordenadas para definir exactamente cuál es el terreno en el que entendemos hoy esta relación entre ciudad, ciudadanía, laboratorios, experimentación.